Así viene lo chido Hola chicos, esto estamos en un nuevo video para el canal Hola, digan hola Chicos, digan hola, hola? Hola. Hola. Hola, hola Y si se preguntan por qué estamos aquí en Minecraft y no en Ay, Roblox, y Monk Haz un... as bueno es que estamos también nosotros empezando una serie de minecraft no es que le estamos copiando a piero con su con su serie esa de Amixland es bueno y en esta serie si se preguntan por qué tenemos tanta experiencia y todo experiencia y todo es porque estamos haciendo esta serie desde hace mucho tiempo bueno ahora les voy a explicar las reglas del de juego que es primero si se Bueno, y como les decía, las reglas son, por ejemplo, si se puede hacer TP, eh, después se pueden spawnear lobos, aunque ya no es necesario, porque ya creo que ya todos tenemos lobos, o sea, perros. Después eh, se pueden hacer así como el barra time de día, pero solo, bueno, no se puede hacer. Bueno, así que, entonces, y esta serie de qué se va a tratar, pues... Eh, de matar al dragón. Bueno, se supone que tenemos que pasarnos Minecraft y todo eso Pero bueno, ahora eh, les voy a mostrar todas las casas de nosotros prima o, o tal vez solo les voy a mostrar la de nosotros Porque o si no se va a hacer re larga eh, la cosa A ver, corre, corre, corre que Me van a matar, me van a matar, me van a matar No, acaba, acaba de haber una explosión Y creo que fue cerca de la casa de Javier Ayúdeme al esqueleto, ayúdeme Bueno, pero se le voy a mostrar a los subs Ayúdeme, tepeme Se murió Se murió Bueno, esta es nuestra casa Aquí tenemos la sala Aquí tenemos la cocina Aquí está todo Después, a ver, vamos a ir por acá Aquí tenemos este hueco de aquí De aquí, ah, hola Adriel Ya te vi, hola Aquí tenemos un tipo de sala de encantamientos lo voy a no, no lo al Javi Bueno, aquí como hay, como hay librerías Entonces eh, son, hay cosas mejores Así como protección no, Bueno, caída de plumados estas son cosas buenas eh, Y eso sería eh, el primer piso Después aquí hay otros pisos aquí Y ya, este, mil años más tarde. Bueno chicos, hoy vamos, vamos a ir a la fortaleza. Sí, vamos a ir a la fortaleza del Nether. Y si no les sale que recién vamos es porque ayer ya fuimos, pero les queremos mostrar todo, todo, todo, todo. todo. Bueno, esta va a ser como... Bueno, bueno, ya. ¿Dónde está la fortaleza? Que Javier ya sabe dónde queda. Ya, perdí. La no la... <risa> Yo tapo los bloques para que no sepan dónde está Es Ay, increíble y, y aquí pesos. en esta cueva siempre Javi es, parece Parece la nada Mira ya de yo desaparezco. Yo voy muy rápido es, uh -huh. No, acá está A ver Vamos a ir, bueno, estamos demorando Mucho Bueno, vamos a llegar a la fortaleza No, ya estamos cerca Ah, también les quería explicar antes Por qué es que tenemos... Toda esta experiencia es porque ya llevamos preparando esta serie desde hace mucho tiempo Y me acabo de porque perder Porque somos admin no, no, me acabo de perder Ah, se vuelve a ah, chicos, por si acaso estamos en Zoom eh, Y ya mismo se va a acabar la reunión, así que yo llamo para que se vuelvan a unir Y se me está descargando la laptop, no es increíble, justo en media grabación Es que mi, es que mi laptop no me quiere, Bueno, ya, a ver, voy a... Sigamos aquí. A ver... A ver, chicos, hemos llegado a la fortaleza por fin. ¿Ya? ¿Dónde está? Ya, vamos a Vamos, sigamos... A ver, ¿dónde queda? Vamos a matar algunos Blaze para conseguir nuestra... De vara de ¿Dónde? A a ¿Dónde? La... ¿Dónde? Ah! ah, no, no, no, no, no, no, me no, me no, no, no, no, me no, me no, me no, no, no, no, me no, me no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no Media vuelta por acá. No, no, no. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? Por acá. Es que me está yendo oh. todo relajado. Por acá! Ya. Por aquí vamos. Uy, sigamos. Sigamos por aquí. Sigamos ya por aquí. Me van a lanzar sus pelotas, esos. ¿sí? Sí, a ver, ya sigamos. A ver, a oh, por aquí. aquí. ¿Les podemos ir por acá? ¿Les podemos ir por acá? Allá. Ah, okay, ok, okay, okay, okay. No, no, no, no, no, no, no, no. Me estoy quemando. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Y lo peor de todo es Pero que no es el lugar mejor. mejor.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 Chicos, ya pasaron 10 sí, horas, wey, wey. hicimos el y volvimos sí, sí. a la fortaleza. Estamos intentando matar Día. a los Blaze. No sé por qué. No, no, no, no. Uy, casi me caigo ahí. Casi te caigo. ok, vamos, vamos a venir vamos. por acá. Sigamos sí, a Javier, que un, él se sabe todo el un mapa slime de memoria. De no sé magma. Magma, eh, no, magma, magma cube, magma cube. No Javi, no te vayas por... Güey, no veo nada. Ya perdimos a... Ya te perdimos, José. No, estoy aquí con ustedes, creo. Ah, ya. Yeah. ¿Dónde están? No veo ninguna página. Estamos... ¿Hacado? Estamos dando vueltas. No, es increíble. ¿Y cuándo vamos a conseguir matar a un Blaze? ¿Dónde están? ¿Está La increíble? recagué. ¡No! No, ¿dónde Me estás? Me corazón. ¡No, no, no! Yo no! te dije que no. Ah, no. te Ay, perdón después a ver no déjame colocar la tierra no, no, no, no. vamos vamos, vamos, no puedo no, subir no puedo. no puedo subir, no puedo subir a ver si puedo, a ver si puedo estoy arriba, estoy salto arriba, de fui. Fui. no, nadie, no, no, no, me acaban de dar que se hagan tepe me van a me están disparando fuego no, no, no, no me estoy quemando, me estoy quemando ah, no. bueno, ya ya llegamos ya llegamos a donde tenemos que ir. Nos están disparando yeah, Blaze. están en en ¿Dónde están los Blaze? ¡No, no, no, no! Aquí hay un Blaze. Aquí hay un Blaze. ¡Maten al Blaze! ¡Maten al a... lo, ya me lo. ¡Maten al Blaze! No, no, no, pero me lo remate. No, no. Ah, Deja ver. No, no tengo vara de Blaze. Acá refugiémonos. Acá refugiémonos que vamos a refugiar si todo está en, en llamas Ay no me quiero. No ¿Esto que nos pueden dar ellos! Esta parte está tapada No sé por qué pero bueno, está tapada ya. ya Disparen Espérate, me voy a subir un poco los chunks No, mejor no después se... Sí. Bien, se todo o sea, ambiente. debe haber un spawner de Blade Sí, por ay, ay! ¿Dónde, dónde, dónde? Allá, allá arriba creo que hay un... No no, ¡No, no, no, no, no! Uy, pero... ¡A subir! ¡No, no, no! Que, que, que, no okay. pero, ver, pero... ¡Que no me sigan! Ustedes van su caminito Ok ¡Que no me sigan! ¡No, no, no, no! no. Sí, ¡Que no me sigan! ¡Ay, bueno! ¡Si un ley nos va a disparar! No ni... ah, ¡Auxilio! Ay, no me voy, ¡Auxilio sí. me, me voy, me voy. Le, ¡Les voy a ir por detrás! ¡No van a saber que les voy por detrás! ¡No! No entiendo eso, pero bueno Ya Espérate, haz una barrera para cubrirnos Una barrera, no, no, no, no, haz no. una Una barrera para, para cubrirnos La, Le di un disparo, le di uno, le di uno Mira ya. No, no, no, me dieron, me dieron no, Apenas te, di te den balas de Blaze, volvemos Ya, ya ¿Te dieron algo? No ah sí, se las se va. Aquí quedémonos un ratito, espérate. Cuando dejen no, de. Gente, espera, espera. Cuando dejen gente... No, no, no. No, me dieron, me dieron. Encima. Corro, corro. corro Adiós, vámonos. No, no, no. Uy, casi me muero. Ah, ah. No, casi nos caemos Hola. No, no quítate, José, quítate. Ya, ya me ah. quité, me quité. Imagínate que ahora los Blaze vienen por detrás. Ok. Ah, por si acaso, chicos, no sé si no me acuerdo, pero creo que, que no les dije el nombre del server, se llama F por la casa. Y era porque antes teníamos un server de Minecraft y se nos explotó la casa, y por eso le puse así. Estamos buscando el misterioso que se la casa. Sí, y yo tengo sospe... ¡Ay, casi me sosté! A ver, sigamos por pues, aquí. Si se aparece un gas, explota el puente y no. cae. El... Uy, estoy escuchando gasto? No.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 voy a sacrificar mi Enderpel. Mira, esta. Te me Nether, y ya me tapé. Me voy a sacrificar mi única y Linda Enderpel. Perdón. ay pues es. Bueno. tengo que renamarme. Igual, creo que todavía Empieza tengo un Enderpel, no sé. Pero sí, Empieza a grabar de nuevo? Todavía estoy no. grabando. Estoy grabando. Ah, sí. oh, bueno, entonces me cortas esa parte, ¿ok? ¿Sí? Uh, ¿Sí? Uh, uh, a ver, y ahora qué hacemos? No Acuércate, sé. No, no, ya pero yo ya voy, yo ya voy. Espera, espera, no, Nah, chicos, se me acaba de, se acaba de acabar la reunión. Voy a hacer una pausa y voy a volver a iniciar una reunión, ¿ok? Ya, chicos, ya volvemos ya inicié otra vez la reunión. Ya, aquí estamos ya con Javier. Y ya, ya estoy saltando aquí, ¿ok? Ah, chicos, creo que ya les dije las reglas. Ya les dije las reglas. digo el servidor. Ah, ya. Sí se puede hacer Uy. TP, así que no Uy, es trampa. Se tiró. Uy, no, no se... me cargó todo. El... todo. No, no, no. Vámonos. Vámonos. Nos vamos, Vámonos nos vamos del de ustedes, ustedes, distraigan, ustedes distraigan y yo y yo lucho. Distraigan, se si nos van a matar. Me está escribiendo. No, no. No la voy a dejar entrar. Me está escribiendo Jeremy. ¿no? después él va a hacer alguna cosa como en el mapa de que yo creé en creativo que también se llama claro. Amixland que él casi explota nuestra casa bueno explotó más o menos la casa de Javier ¿no? que explotó mi casa perro eh, fue en el mundo ese creativo ya me de... tocaba más tú que mi ex no amigo retorno bueno, vamos por acá arriba. A ver, espérate. No, ya no tengo bloques. Ah no, sí tengo nether rack, estoy, reci... tengo... estoy en recibo. Cállese, cállese Cállese, No me deja poner, quítate. Quítate. ¿Qué no, sé? me es? Es que me no me deja, deja. deja poner la netherrack. Casi me cae. No, me, me están disparando, me están disparando los Blaze estos. Me voy a poner aquí una barrera. Aquí. Una barrera. Vamos. Sí. Yo, yo, yo. Ay, Dios me Dios mío, espera ¿De dónde están? Ok Hola. Me van a disparar, estoy por arriba Me van a disparar Cuidado, la barrera va a servir para algo No, Mamá. no no, ya me estoy clamando no no no me dejó medio corazón pero ¿Qué? necesito comida chicos los blaze los blaze fueron Te de, de, tengo, de tengo carne podrida tengo carne podrida tengo carne podrida me la comida dame la comida la comida toma carne podrida ahí aunque o sea carne podrida pero... hay un blaze en, hay un blaze en el puente y tres esqueletos withers no en el puente donde podemos ir miren por allá allá allá ustedes sacrificen y yo voy a disparar Ok, ok, nosotros no sacrificamos. Lex, ven, ven, ven que voy a hacer un puente Pero espera aquí. que me caí el Voy a hacer estamos... aquí un mini puente si me, re... si me lanzan una bola de Blaze aquí No, me... desgraciado hijo ¿En serio te cago? De... ¡Ah, desgraciado! Te mirado, acaba hijo? de matar el... Me líder. están disparando todavía A mí no, bueno, sigamos Ahí ya está, pu... ve No, deja de empujarme Me estás empujando ¡Ah! Me quedé Voy a vivir comida, comida, comida. con toda la vida. Esperamos que comida, comida. Ahí está. Okay, un ok. El puente rápido. No, ahí, blaze. no, no, no, no, no, no. ¿Qué? Adelante. ¿qué? Ay, Dios mío. Otra vez. A ir al Nether. <es> el Ariel estaba con nosotros también. Ay, ayuda. Ayuda. Es espérese que voy, voy a ir al Nether. Por eso. Ayúdame. Pero voy a ir al Nether. Pero exil. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, estaba una parte de mi casa, increíble. <ríe> ¿Qué? <¿Y>? No <ríe> Pero tenemos otro portal de repuesto. ¿Y tú qué sí, sí, haces? Sí, sí. Venga a mi casa, mi casa, mi casa, mi casa, porque a mi casa. Funciona, Zeni, por la primera Ya vamos, ya vamos, ya vamos. No, espera, espera, espera. ¿Cómo el portal, puedo arreglar el portal, espera. No, no, no, no. No, no, no. portal. No, mi portal, idiota. Me arreglé el portal, bebé. Pero, pero vamos ya. Portal. Ya vamos al portal de Javier. Javi. No, no, no, no, no, tota? no. Hola, tu, a ver. No, no, no. La última araña. No, no, matando. La, la. la. la. No, bruja piruja. Me están matando. Están matando, por favor. Espera, espera. Espera, espera, espera. si a mí? te pete si a mí, José? Ok, ok. Barra T.P. Javi. Ten cuidado, ten cuidado. ¡Háganme! ¡Háganme te Estoy con veneno de la bruja piruja. Auxilio, que me está matando la huicharaña. Aquí estamos... ¡Ya vamos! ¡No, No, no, no, no. tengo! Me mató la Ya Me mató la huicharaña. Ok. Chicos, ya volvimos chicos ya volvimos a grabar. ¡Ya volvimos! no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, pero si habías dicho que encontraste Oye, diga, una vara de la. Va ¿Cuánto nos va a costar? ¿Qué cosa? Yo ya estoy en la fortaleza. ¿En serio? Yo ya estoy también en la fortaleza. A ver, te pe Javi. ¿Tú lo no con los Blaze. ¿Dónde están los Blaze? Yo no los veo. ¡Ay! Dije yo no los veo y me mataron. Ay, Uy, qué? Ya deja de llover, deja de llover, deja de llover. Deja de llover. Que deja de llover, estoy seguro. Ya estoy aquí. Y ya estoy casi cerca. Bueno, ya estoy en la fortaleza. Yo no. Ay, ayuda, ayuda, ayuda. Güey, ¿por qué siempre nos morimos? Nunca no? dejamos de morir. ¿Por qué no ayuda nada? Porque estamos en, no estamos en la fortaleza, pues. ¿Por qué no es? Sí, no estamos okay, Que ya, ya voy a ir a la, la fortaleza. fortaleza Ok, Mucho voy ¿Te ¡No! ¡Y me no, empuja el ¡Y me empuja el Ix! ¡La tuya por si acaso! Callate. ¡Hay esqueletos weeders ¡Hola, y José! ¿Y tú no sabes lo que hablas? ¡Habla, José! ¡Hola, habla. hola! ¿Y si no hola. quieres? Oh, no no! ¡Me acaban de matar! Si no quieres, ¿estás grabando? Sí, no, todavía no. estoy grabando No, no, pe, pe. Pero si estoy aquí, me acabo de morir ¿Adril es admin? Eh, no ¿Yo soy Annie Eh, no ¿Por qué no, Ahorita no puedo Ah, pero creo que, creo que Adril sí es admin, no sé Ah, no, una vez que sacar. Una, una vez, este, lo puse de el ¿no? Bueno, a ver, ¿Dónde no, está? ¿Ya está en la fortaleza, te Javi? Tapa encenas el Adriel, Tapa en el Adriel Yo muerto. no estoy en la fortaleza ah. Yo no estoy ni en la fortaleza, yo estoy llegando, okay, llegando Bueno, ¿Dónde a vamos a la fortaleza? Oye, es que este episodio se va a hacer re largo cuando, hasta que no encontremos vara de Blaze y el episodio y el nombre del episodio se va a llamar. No, no, no, no, no, yo sí sé, yo sí sé cómo se va a llamar el episodio. Va a ser intentando matar a, a Blaze. Sí, güey. Bueno, intentando una vez nomás yo maté a un Blaze, pero no me dio nada. No. Nada, ya se desapareció a Lix. Es que por un segundo que no veo a Lix o a Javi, en especial a Javier, y ya se desaparecieron. Se fueron a otro mundo. Se fueron a Len. Te a mí detrás tuyo. Te pensen hacia mí ya, te pensen hacia mí. Oh. Ah, hazme tepe a mí. No lo te pegas a todos, ¿ok? Si lo tepeas a todos... Se... ¡No, a todos no! ¡Todos no! <risa> a todos no, porque nos ocurrió una vez y no nos gustó que pasó. Cierto, se murieron toditos y creo que hasta Javier más o menos casi pierde su pico de diamante. No, no, bueno. no, era espado, Ustedes vayan por allí, yo voy a investigar todo este lugar Yo también te ayudo, yo te, te sí, ayudo No No, no, no, no, ángel, te pego. no, me acaba de disparar no. un gasto Bueno, ya, sí. bueno, ya. Empieza la... Yo no sí, lo mato, la lo mato, la la mato la lo la mato, la la la lo mato Lo estoy matando, lo estoy matando, lo estoy matando Las increíbles la Chicos, ah, tengo una idea. Mejor dejemos el episodio hasta acá. ¡Perdí está la espada! todavía está ahí? Me mejor uh, nos tranquilizamos uh, y acabamos el episodio. Sí. Por mejor ahora. voy a acabar el episodio ahorita, ¿ok? ¿Chicos? Sí, Para por favor, me perco a fuera No, no, todo fuera de Nether. El... Igual ya te hago una espada de diamantes, Javier, tranquilo. Y le pongo todos ¿tú? los encantamientos. Hasta mejor? Todos no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, mi espada era inigualable, no. Yo voy a Nether. ¿En serio? entonces... Entonces José, te pate hacia mí cuando estés afuera. Ok chicos, ya aquí va a terminar el primer episodio de nuestra serie. No sé cómo se va a llamar, creo que se va a llamar F por la casa o alguna cosa. Eh, pues bueno, espero que les haya gustado el video. Aunque tal vez no se les parezca algo aburrido porque cada rato nos morimos. Pero bueno, es porque recién empezamos. Esta es la primera vez que grabo Minecraft. Eh, los otros ya han grabado en la serie de pierre y todo eso. Pues bueno, espero que... Ah, que... ya, este es lo que se, lo, lo, esto es lo que se nos olvidó decir, Piero. Es increíble, eso lo voy a censurar. Bueno, sí, entonces, bueno, eh, espero que les haya gustado el episodio 2. Tal vez lo hagamos mañana o pasado mañana o en 13 años, pero no importa. Bueno, esto ha sido todo para el día de hoy, así que chao. Despídense, chicos. Chao. Bien, adiós. Chao, güey. Que Dios no le bendiga. ¿A quién? A oh, Navi. No, no. Bueno, ya. Chao.